La familia, es el lugar donde las experiencias de vida dan espacio para construirnos como individuos de esta sociedad, pero ¿te parece que todas las familias son idénticas? Desde una mirada tradicional, creemos que deben de estar constituidas por padre y por madre, o por lo menos algunas personas que ejerzan estos roles. Sin embargo, las realidades que vivimos son totalmente diferentes. Y diferente no significa que esté mal. Hay personas cuya crianza se brindó en estructuras muy amplias, donde entraba más de un familiar. Hay muchas otras donde solamente hubo una persona a cargo. Y muchas más donde están conformadas personas y e parejas del mismo género y muchas más en donde ni siquiera hay infantes, pero sí mascotas, plantas, metas, sueños y planes de vida que cumplir. Incluso no pueden existir lazos sanguíneos y por ello no significa que no los percibamos y sintamos como familia. Una familia no se basa en la reproducción biológica o la preservación del matrimonio. Son vínculos donde aprendemos a convivir, a expresar nuestras emociones, costumbres y tradiciones. Comprender la diversidad de familias y fomentar el respeto de todas ellas nos permitirá construir sociedades en donde todas y todos quepamos, porque la diversidad forma parte también de las familias.